Vamos a crear un device Aquí vamos a seleccionar la opción, por ejemplo, texto. Vamos a dar cuatro posibles opciones. Aquí escribimos está correcta esta pregunta, sería 4. Si fuese otra, pues marcaríamos. La una vez que tenemos esta pregunta realizada, lo que vamos a hacer es pasar a una nueva pregunta. Hacemos clic en el botón de nueva pregunta. Podríamos incluso poner una imagen o un vídeo. las preguntas realizadas, pues podemos ver si le damos un código de acceso, haríamos clic en código de acceso, o si una vez realizada la actividad, le damos un nuevo código que le permita acceder a una siguiente actividad, por ejemplo. El tema SCORE, pues como en la ocasión anterior, lo haremos o lo señalaremos si vamos a introducir nuestros contenidos en una plataforma LMS que controla las puntuaciones mediante score ajustes de idiomas de igual forma podremos cambiar las cadenas de texto de los mensajes automáticos que nos da la actividad y la opción de compartir será si tenemos eh, actividades quest que vienen de la aplicación original o por el contrario si queremos exportar eh, esta actividad para otro otro contenido que vayamos a hacer hacemos clic en hecho y vemos el resultado podemos hacer pantalla completa y empezamos el resultado de 3x3 es si nos damos cuenta esta era la segunda pregunta pero aquí no las ha barajado el resultado Si fallamos, perderemos.